¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente! En el vídeo de hoy, os vamos a hablar de algo muy especial, porque os voy a hablar un poco de mi tierra, de Málaga. Y es que hoy estoy aquí con, con Juan. ¿Qué tal todo, Juan? Hola, todo muy bien. Muy bien. Y hoy, pues, le voy a enseñar a Juan unas... Eh, bueno, vamos a decir un poco de dónde eres, Juan. Sí, interesante. Eh, yo soy de México, de la capital, Ciudad de México, uh -huh. y estoy visitando España. También. Vale. Este es el segundo vídeo que hago con Juan, en colaboración con, con él y su canal de Easy Spanish. En la descripción os voy a dejar el, el link para que podáis ir a su canal, y echar un vistazo, porque os lo recomiendo, y así que os suscribáis también. Y acabamos de hacer un vídeo juntos en el canal, que está disponible ahora mismo para que... Exactamente, así que debajo de su canal os voy a dejar el enlace al vídeo también que tenemos en su canal, ¿vale? Y bueno amigos, pues como Juan es de Ciudad de México, ¿verdad? Eh, ¿Llevas mucho tiempo en, en Málaga? No, como tres días ¿Tres días? Sí. Vale, entonces, lo que vamos a hacer es que le voy a enseñar a Juan algunas palabras que utilizamos en, en Málaga. Y es un poco un vocabulario, coloquialismo, es que se podría decir, o no se utiliza en toda España. Así que creo que es un vídeo bastante interesante para los que habéis visitado el sur, o queréis visitar Málaga incluso, o bueno para haceros un poco los interesantes. ¡Sí! ¿Exacto? ¿Estáis vale. preparados? ¡Adelante! Bueno, pues vamos a empezar, le voy a decir unas palabras a Juan, que utilizamos aquí, en la ciudad de Málaga, con la alcazaba detrás, un poco adornando este vídeo. Y bueno, Juan va a intentar de... Primero en lugar, le voy a decir la palabra simplemente, sin ningún contexto, y Juan va a intentar, pues... adivinar, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? de Málaga, Ciudad de México, vamos a ver un poco qué tal, qué tal, y bueno, si Juan no puede adivinar qué significa la palabra, seguramente no puedas, ¿vale? Okay. Eh, pues le voy a dar un poco el contexto, ¿vale? Eh, le voy a dar un poco el contexto, y si ya no sabe el contexto, pues le voy a dar un poco, pues, le voy a decir básicamente qué significa, y bueno, vosotros también, por supuesto. ¿Preparado, Juan? Sí. Bueno, pues la primera palabra de todas, eh, si vienes a Andalucía o a Málaga, principalmente es quillo o quillo. ¿Quillo o hillo? No tengo idea. Es la más común, o sea, creo que la utiliza todo el mundo, todo el mundo en Málaga, y en Andalucía también diría yo, que puede variar, y es eso, básicamente, Quillo o hillo? ¿Y es un sustantivo un adjetivo? Es un sustantivo mmm, muy... <ríe> muy cambiado, okay. ¿vale? Ahora te, después te diré la palabra original, ¿vale? Y... y tendrás que, ya lo sabrás seguro. No sé, niño. Sí, okay. ¿Está relacionado? relacionados? <risa> <risa> <risa> muy bien. Vale, vale, eso es la primera. Vale. Okay. Quillo o hillo, depende, ¿vale? Viene de la palabra chiquillo. Okay. chiquillo es un chiquillo es un niño, es un muchacho, sí. pero esa palabra no se utiliza solo con niños. O sea, yo a ti te puedo decir Illo, tío. Okay. Hillo, Juan. Vale, es una expresión muy común, es como una muletilla utilizamos. ¿Tenéis algo parecido en México? con ¿no? esta palabra? Mm, chiquillo se utiliza. ¿Se utiliza en México? Sí. Ah, vale, pues puede ser por eso. ¿Estás eh, una... pensando un poco claro, algo así? O claro. como claro. hijo, no sé. Claro, que lo sí, que sí, le sí, sí. Con sí, ese sí. Aspecto. Pero no tenemos algo así. Uh -huh. eh, ¿No decís, he escuchado mucho, es eh, wey? Sí, es lo que iba a decir, como oh. que sinónimo a lo mejor de tío es wey, pero uh -huh. puede ser que en este caso también aplique. Sí no se puede pero decir. no. bueno y sí. yo tío es lo mismo o sea aquí en Andalucía incluso decimos y yo tío o directamente y ah, yo okay. Juan okay. se utiliza mucho o sea vas por la calle y cuando vayas por la calle por Málaga si no lo escuchas 20 30 veces no lo vas a escuchar ninguna ya te darás cuenta vale <risa> okay, okay. ¿Vale? Eh, vale amigos la siguiente palabra es el número 2, es una expresión o una palabra es eh, una, pecha. Oh. una pecha una pecha una pecha no te puedo decir cómo se escribe. Es <risa> una palabra que se utiliza en el lenguaje hablado, sí. pero nunca en el escrito. No, no, es algo que tú no lo vas a ver. En un libro, no, te, te aseguro que no vas a ver nunca, pero se utiliza muchísimo. Mm, ¿Nada? No sé, algo relacionado con comida. No, el ejemplo que te iba a dar iba a ser con comida, pero no está relacionado con comida, ¿no? <risa> no sé. Vale, voy a cambiar un poco el ejemplo. Está... Oh, no, voy a decir un ejemplo. Pues imaginad que vuelvo del mercado, ¿vale? Y digo, uff, um, te dieron un contexto muy fácil, ¿vale? Te lo muy fácil, pero uff, um, hoy la, la fruta estaba muy, muy barata. He comprado una pecha. <risa> pues, es muy fácil el contexto que te he dado, ¿eh? Pues puede ser como una ganga, una oferta, o no. una... No <risa> oh, sé. Sí. Es muy difícil entenderlo si eres de fuera de, de Málaga. Una pecha sería, pues se puede dar el significado, vale, una cantidad muy grande, okay. vale, es básicamente como expresar mucho en español. Pues puedes decir he comprado una pecha, o hoy hace una pecha de calor, eh, hay pecha de gente en la calle. Sí. Eh, yo qué sé. Okay, se puede utilizar y eso, como mucho. Iba a preguntar si ¿sí solamente en cantidad de cosas o puede ser un no, concepto de todo. Mucho? O sea, se puede puede sustituir a mucho una conversación. Pues no sé, hoy he trabajado, hoy he trabajado una pecha. Hoy he trabajado mucho, sí. ¿vale? ¿Y viene de una palabra o así nació...? No tengo ni idea, no lo he mirado. <ríe> no tengo ni idea de dónde viene, lo miraré, lo miraré y os lo voy a dejar en la descripción de dónde viene una pecha. Okay. Voy a buscar el origen de la palabra, porque es graciosa. Sí. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. ¿Tenéis algo en México parecido a algo así? Eh, un montón. ¿No? Vale, un ah. montón, en España también decimos un montón. De hecho, lo más general de España sería un montón. Y en Málaga, pues quizás sería una pecha. O una grosería, que es un chingo. Un chingo. Sí, un chingo de gente, ¿no? Sí, pero es, o sea, es demasiado, pero demasiado, es, es muy normal. informal. Vale. vale La siguiente expresión es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil. Voy a intentar ser un poco neutro cuando la diga, ¿vale? Y no dar un contexto de dar nada. Aro, aro. Oh, voy a decir como lo diría un andaluz. Aro, aro. ¿Como anda? No. No, no, no sé, creo que no podría adivinarlo así nada más. Vale, pues te voy a, decir sí, es verdad, te voy a dar un contexto, ¿vale? me tengo que pensar porque... Esta <risa> es la tercera palabra. Sí, sí, el contexto sería... Vale, el contexto sería, pues por ejemplo, has visto algo en una tienda que era muy barato, y yo después te pregunto, oye Juan, ¿has comprado, ¿has comprado la camiseta que viste que era muy barata? Y me dice, aro aro, aro aro, yo aro aro, y <risa> Sí, como por supuesto, claro. Sí. Claro, claro. Básicamente, eh, aro aro viene de claro, claro. Ah, okay. A veces los andaluces, pues, eh, comprimimos un poco creo las palabras. Eso, creo que es común, ¿no? Aquí. Sí, muy común. yo que... por ejemplo, en lugar de decir chiquillo, hay gente que dice quillo, y otra gente ya directamente, como yo, por ejemplo, digo y yo directamente, ¿vale? Es muy común, sí. Sí, lo he notado en algunas cosas, creo. Sí. Okay. Bueno, la expresión que te he dicho de yo igual que esta que te he dicho ahora, pues, sí, es bastante común. Vale, la cuarta expresión que utilizamos en Málaga, es bastante graciosa, ¿vale? Y es eh, ser un encogido ser un encogío. Yo, eres un encogido <risas> ¿Qué podría ser? No sé. Se me ocurren varias cosas. Vale. Venga, ve con la primera. Eh, pues justo me suena como hacer ser tacaño, como.. Uh -huh. No sé. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. sí no sí, sé sí, por qué. Sí, ser, eh, cuando una persona es un encogido es que significa muy muy muy tacaño, como okay. que no suelta el dinero fácilmente. Okay. ¿Sabes? Pues por ejemplo, a lo mejor tiene dinero y dice, venga, vamos a ir a cenar un... a comer unas hamburguesas. Y me dice, no, no, que quiero ahorrar dinero porque no sé qué. Y dice, Eres un encogido. Okay. Y ahora que lo pienso, no me acuerdo, me enseñaron una palabra, una manera de decir. Se le encogió, agarrado, eh, ajá, creo que agarrado del puño. Se, del, eh, se puede decir, eres de la hermandad del puño cerrado, ¿no? <risa> Pero así era como que, que justo era apretado. Agarrado. Claro. Bueno, y la última, más que una expresión, es, una, es como una, una forma en la que llamamos a, a algo aquí en Málaga, ¿vale? Eh, y es: Me pone una nube, por favor. Oh. O una nube, solo, ya te he dado el contexto, ¿vale? Creo que ya, ya lo escuché, pero no me acuerdo... ¿No te acuerdas? ¿Qué significa? ¿No te acuerdas qué significa? Pero estoy casi seguro que es solamente de esta parte? Sí. ¿De Málaga? Sí. De hecho, si tú pides una nube en otra provincia, en otra comunidad autónoma, ¿vale? A lo mejor tú vas a Cataluña, o vas a Valencia, o a Madrid, o a donde sea, um, y pides una nube, te van a preguntar, ¿eh? ¿Eso qué es? Y es relacionado con comida, ¿no? O con... Con bebida, más sí, bien. con bebida, sí. sí. Pues es algo... Eh, como café con leche, ¿sí? sí, es un café, ¿vale? Pero tiene un poquito de café y mucha, mucha leche. Una nube, es como... Mmm, más o menos, yo es que he sido camarero, pero he sido en Manchester, entonces allí no tiene... El, el café, café negro o el café blanco, ¿vale? Es aproximadamente un dedo de café un dedo y medio de café, no mucho. Y el resto es leche. Y a eso se le llama una nube en España. ¿Es como un café muy suave? Sí. Es un café muy suave, básicamente. Okay. Creo que es... No estoy seguro, hay muchos tipos de café, ¿vale? Pero es un... puede ser de los que menos café tenga, de todos. Ok. Sí, me gusta. Bueno amigos, y eso es todo hasta hoy. Bueno Juan, ¿qué te han parecido estas cinco palabras que utilizamos en Málaga? Muy bien, porque he aprendido mucho del lenguaje coloquial de sí. Málaga. Solo puedes utilizarlo aquí, quizás, a lo mejor, si vas a lo mejor a alguna provincia de alrededor de Málaga, podrías, okay. pero si te vas a Madrid o a Barcelona, no, no las utilices, porque a lo mejor no te van a entender. Es bueno saber. ¿Vale? ¿Hay alguna que te haya llamado mucho la atención? Eh, pues en general, me han gustado todas, pero, algunas no las conocía para nada, como Ao, au, au, au, au. aro aro aro, aro aro, aro aro. aro, aro, aro. <risa> es una, poco, una forma un poco vaga, ¿vale? Si tú estás hablando, son un poco coloquiales, si estás hablando con tu jefe o con el director sí. de una escuela o algo, le puedes decir aro, aro sí, sí, sí. Aro, aro. pero a tu amigo le dices aro, aro, aro, aro Sí, lo entiendo, aro, aro. pero es curioso, no tenía sí. idea. ¿Has visto como ramos un poco a veces? Sí, o no? eso también sí. Creo que me queda claro ahora. Sí. Pasa, no solo en Andalucía, también pasa en otras partes, aunque aquí suele pasar mucho más. Okay. Bueno amigos, y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, en el canal de Juan, en Easy Spanish, hemos hecho otro vídeo, que lo estamos publicando conjuntamente, entonces os voy a dejar el link en la descripción, para que vayáis a, a echar un vistazo a ese vídeo. Sí. Y bueno Juan, nada más que añadir, ¿no? No, nada más. Perfecto. Gracias por invitarme. ¡Ah! No olvidéis... Ah, de nada, muchas gracias a ti por, por venir. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, tanto al de Juan como al mío, y dar un like súper grande. No, hasta luego.